¿Qué tal sean todos? Bienvenidos a este espacio de Tecnodigitales, en donde, como siempre, pues hablamos sobre temas relacionados con la tecnología y el derecho. Y el día de hoy tengo el gusto de recibir a mi amigo Pedro Chávez, quien es licenciado en Derecho y maestro en Derecho Penal, y también se desempeña como consejero de la ciudad. Bienvenido, mi estimado Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias, Flavio. Es un gusto estar hoy aquí con eh, mi gran amigo Flavio, hablando de temas tecnológicos y sobre todo que embonan la derecho. Así es, bueno, entonces el tema que nos ocupa el día de hoy es el tema de eh, la discriminación algorítmica. Mi estimado Pedro, eh, ¿qué le quieres decir a las personas que te escuchan respecto a lo que es la discriminación algorítmica? o ¿Cómo empezarías a explicar este tema? Bueno, primero a las personas que nos escuchan y nos ven también. Es sumamente importante entender qué es discriminación, cómo se interpreta. Es fácil decir qué es y también vamos a explicar cómo se ejerce la discriminación en este sentido. Esta discriminación algorítmica subyace de la discriminación como tal. Y la discriminación se entiende que es un trato desigual hacia otra persona por el simple hecho de tener un, un sexo, raza, edad o una posición social o una ideología o un dogma, no acorde a, un, a una ideología, a nuestra ideología que tenemos propia, por lo cual ejercemos violencia, y esa violencia crea discriminación, también se interpreta por prejuicios o por apodos, que son los estigmas. En alcanza a ello, la discriminación algorítmica es un nuevo paradigma y un gran reto que, se, que, es, que ha estado presente en toda la historia de la humanidad, pero hoy, a través de estas nuevas tecnologías, estos nuevos avances tecnológicos, este derecho a las TICs, que es un derecho fundamental, que es un derecho humano, eh, son más visibles. Es sumamente importante hablar de la discriminación algorítmica. Hoy en día, estos temas eh, son gran, muy resonantes. Aquí en el Estado, varios expertos saben cómo, cómo llevarlos y sobre todo, la sociedad tiene que estar informada y formada en estos temas. ¿Por qué lo digo? El día de mañana, pongo un ejemplo rápido, vamos a, hacer un, vamos a realizar un trámite en una institución gubernamental. Es en esa institución, a través de algún programa eh, que, que es hecho, creada base de tecnologías, eh, ponemos datos y estos datos no están totalmente, que sean incluyentes a mi formación, a mi a mi persona y a mi imagen y, a, y sobre todo a, a, mi, a mi ideología, pueden crear discriminación. Y de ahí estriba la discriminación algorítmica, eh, Flavio. Excelente. Entonces, estaríamos hablando de que hay, digamos, una discriminación en cuanto al tema de inclusión digital también, ¿no? Porque, como tú bien mencionas, a lo mejor en las mismas instituciones de gobierno, cuando vamos a hacer algún trámite, Estamos utilizando a lo mejor esas tecnologías porque ahorita ya tenemos muchas plataformas, ¿no? Para poder hacer trámites en línea, pero cuando entramos para poder hacer ese trámite, puede ser que precisamente haya campus, eh, pensando en el ejemplo del género, que a lo mejor solamente tienen género hombre o mujer, pero no incluyen a los demás, ¿no? Entonces ahí estaremos hablando como de que falta todavía esa parte de la inclusión digital, ¿no? para también de ahí, pues, ahora sí que evitar esa discriminación algorítmica. Sí, claro, bueno, en este sentido es muy certero. Eh, la discriminación algorítmica eh, se ejerce y es muy visible en el, en el trato de alguna inteligencia artificial, de tal suerte que en este momento los expertos es un gran reto, un gran reto hacer un, un sistema, hacer un software, hacer un programa, hacer un modelo de diseño de política pública eh, electrónico, porque hoy con esta pandemia casi realizamos, ya pagamos hasta la luz en el Exactamente. En medio de las tecnologías. Bueno, hasta tenemos la comida, ¿no? <risa> Exacto. Y en este sentido es sumamente importante crear una tecnología incluyente. Es decir, en primero hablamos de una complejidad en diversidad de, de cuerpos. Aquí pongo un ejemplo el acrónimo LGBTTIQAPA+, este acrónimo obviamente que también tiene que ser incluyente, pusiste el ejemplo de, de, dicotómico hombre o mujer, allí en el acrónimo hay personas que, que, no, ven, que no, se, no se representan con un género, y ellos incluso también tienen derechos naturales, derechos del ciudadano, derechos de Estado, derechos naturales, derechos eh, progresistas que se les debe de, de respetar, y el Estado debe de legitimar a través de sus aparatos tecnológicos y sus, y sus programas para poder agotar y desempeñar alguna función. Aquí voy rápidamente. Esta discriminación algorítmica se ve día a día. ¿Por qué? En primero porque el servidor público o la persona no está capacitada en un lenguaje incluyente, en un respeto a la dignidad humana y que no sea discriminativo. En este sentido... Si, el, si la persona que hace la programación eh, tiene alguna ideología machista o de misoginia, ¿qué va a hacer? va, va a poner rubros donde le va, va a empoderar al hombre, y cuando una mujer vaya a querer hacer su trámite y veste, veste estos rubros que empodera más al hombre y dice, bueno yo no puedo cumplir con estos requisitos porque no tengo la fisionomía de hombre al momento de eso le arroja su ticket y ya no va a ser válido ese ese trámite va a haber obstáculos como se ha eh, venido sucediendo en el transcurso de este nuevo siglo eh, en este nuevo, en este nuevo siglo 21 que vemos un ejemplo las personas que tienen otra orientación sexual distinta de heterosexual que es hegemónica que cabalmente el código civil eh, nuestra constitución y los tratados internacionales citan que pueden cambiar de, de género, de identidad y sobre todo cumplir cabalmente con ser un ciudadano. En este caso, si un hombre quiere transgredir el género a mujer, que es válido, antiguamente aquí en Morelia se iban a México, bueno, ya lo pueden hacer aquí, se cambia su identidad, cambia también su cuerpo, porque es lo que él decide y antiguamente había un algoritmo que lo discriminaba. Al momento de, de, de hacer valer su derecho a sufragio, que es ir a votar, pedían que llevaran su credencial antigua y la nueva, y en este caso muchos eh, servidores públicos sin querer y su idiosincrasia los exhibía, en este sentido de decir, eh, pongo me pongo de ejemplo, oye Pedro, ven pasa, pues acá te llamas Petra, y lo gritaban, y lo, lo hablaban así en voz alta, en ese momento son algoritmos que chocan, y al momento de chocar, los exhiben y las personas, eh, pues dices, vengo de una, de una de una situación de violencia y de, de mucha historia en mi vida, luego todavía remato con esto cuando ya creo que cabalmente la ley me protege, ahora todavía veo estos escenarios, es algo que impacta y sobre todo que tiene a la sociedad muy alarmada, porque en este caso todos somos iguales, todos valemos lo mismo en dignidad, en derechos y en oportunidades y tenemos que hacerlo valer y real a través de del Estado y sobre todo de estas nuevas tecnologías y aparatos algorítmicos con una justicia algorítmica que hoy lo estamos desempeñando a través de, cabalmente con mi gran amigo Flavio, que a través de estos procesos. Así es, de hecho, pues ahorita mencionabas una parte que es eh, el respeto, ¿no? Y digamos, para, en grandes, a grandes rasgos, eh, el Estado... En la misma Constitución ya no está garantizando el acceso a las tecnologías de la información, y comunicación, incluido la banda ancha y el Internet. Sin embargo, pues podemos ver que eh, hay una, ahora sí que un derecho reconocido, pero cuando lo llevamos a la práctica no se cumple tal cual. Y el punto que mencionaba del respeto a la dignidad humana, el respeto a los derechos humanos, yo creo que es algo muy importante porque incluso... Yo vería que si empezamos a trabajar en estos valores de, del respeto, respeto al libre desarrollo de la personalidad, en dejarte de ser quien tú decides ser, yo creo que también podríamos ir encuadrando ahora sí la práctica en un marco de respeto y poder garantizar que estos derechos que ya están reconocidos realmente se, se ejerzan o sean garantizados por el Estado. Porque creo que ya normativamente o legalmente ya hay muchos derechos reconocidos. El problema aquí es cuando se quieren ejercer o cuando se hace, o cuando se lleva a la práctica tal actividad, en el ejemplo que ponías, de que a lo mejor tú vas a hacer un trámite, pero ya no te están garantizando esos derechos porque se cierran a una, un patrón de lo ya establecido, y Así es, entraríamos a aquello de lo que menciona Michoan de la expulsión de lo distinto, todo lo que no es acorde a una creencia de una mayoría de la sociedad es excluido, ¿no? Sí, efectivamente aquí es bien certero como pones. Eh, tenemos una estética social dentro del Estado. El Estado tiene cultura, tiene, tiene un patrón que, lineal que se empodera, en este caso al hombre, eh, ve a la mujer y desgraciadamente es una cultura que tenemos arrastrando. Estos son micromachismos. Hoy en día sí si se le, se les acuña col coloquialmente. En este en este en estos espacios vemos cómo lo que no embona lo hacemos invisible. Y es por eso que es sumamente importante a través de estos patrones, estas conductas y estos eh, procesos tecnológicos hacer una inclusión, una una inclusión para hacer una sumatoria eh, retórica dentro de las programaciones para que los algoritmos eh, puedan crear la justicia algorítmica en este caso no discriminar no violentar y no crear obstáculos a las personas que soliciten dicha información o tengan que cumplir cierto cierto rubro para algún trabajo en escuela o, o el simple caso algo de su interés para no para no uh, crear obstáculos y así pueda cumplir, que es el bien común, sobre todo las tecnologías están aquí para servir, para ser funcionales, para ser progresistas, para avanzar, para tener una sociedad, como se decía coloquialmente en el siglo XVII, una sociedad ilustrada, ahora ilustrada en las nuevas tecnologías, para facilitar obviamente la vida, que ahora, como bien lo, de lo decíamos ahorita, ya podemos pedir hasta comida, ah, sí. en este caso, sí, de hecho, fíjate, se supone que el, el término social de la información se trataba de ver cómo estas tecnologías podían ayudar a las personas, ¿no? Ahora sí que estamos mayormente conectados, creo que ya poco a poco se va reduciendo esa brecha digital. Eh, todavía siguen comunidades desconectadas, pero la idea de esto se supone era poder utilizar las tecnologías para poder acceder a información que fuera de utilidad para la sociedad y así conseguir ahora sí que objetivos de felicidad, que es este a lo mejor a través de poder estar informado tú puedes tomar mejores decisiones y con eso poder lograr tus objetivos de vida. Pero vemos que todavía nos está faltando porque en lugar de que estas tecnologías realmente garanticen el acceso libre a esa información, nos están eh, digamos excluyendo también con algoritmos de inteligencia artificial porque al momento de que nosotros estamos haciendo búsquedas, en el momento que nosotros eh, posteamos información o fotografías en Facebook, se va generando un perfil digital de nosotros que después sirve para que a nosotros nos entreguen información esos algoritmos acorde al perfil que ellos generan cuando realmente deberíamos de tener esa libertad para poder ejercer el derecho a la información que es investigar, recibir y difundir información pero de manera libre, no de manera, digamos, lo enfocada a lo que ellos creen o a lo que determina un algoritmo que nosotros estamos buscando. Entonces yo creo que desde ahí vemos que esta tecnología sí nos permite el ejercicio de algunos derechos, que es muy importante, pero a lo mejor ahí ha faltado también trabajar un poco la, la ética de las empresas que están utilizando estas tecnologías, que están desarrollando estas tecnologías para que en lugar de que obtengan un beneficio para ellas, se dé un beneficio a la sociedad. No sé en esta parte tú qué opinas, qué podría hacer el Estado o las personas como para tratar de reducir esta brecha entre lo que las, los algoritmos están haciendo por su cuenta, porque como bien decías ya fueron desarrollados, ya fueron programados y llevan ciertos sesgos a lo mejor por los desarrolladores o por las empresas que los desarrollan, ¿Y qué podríamos nosotros ir haciendo como para tratar de, de acortar estas brechas y que realmente estas tecnologías sean de utilidad social? Bueno, eh, en este sentido, Flavio aquí hay dos posicionamientos que hay que rescatar y sobre todo que hay que tomar, tocar ahorita en la mesa. El primero, eh, las empresas del sector privado y del sector público hacen una sumatoria que se unifica. En este caso... Ellas hacen una visión, una, una, una, un plan estadístico de a qué personas van a atacar con sus algoritmos. Sin duda alguna ya están siendo clasistas en el momento de, de estar dividiendo, de estar, eh, okay. clasificando ciertos sectores y en este caso no son incluyentes. ¿Y por qué digo esto? Las empresas privadas y gubernamentales hacen tres posicionamientos. El primero, buscando un público, un público sensible. Aquí yo lo voy a poner con colores para, para mejor eh, entendimiento. El primero, el público verde, ¿cuál es? Es sensible. El segundo público, vamos a poner el color azul, el intelectual con ese y el tercer público. El rojo, ¿cuál es el rojo? Eh, los que quieren que llegues al grano al momento de, de estar viendo buscando alguna información. Eso es estos tres públicos, eh, las empresas privadas y públicas, eh, hacen sus algoritmos para empezar a arrojar cierta información y, sobre todo, hacen un estereotipo homogéneo de plan para, en sus programas para que todas la, las personas digan si no te queda mi, mi software o mi plan o, o mi programa, de todas formas, tienes que hacerlo. Y el resultado que arroje es el resultado que evidentemente... Eh, Eres, eh, eres conforme a mi visión y estética que yo veo a, aquí en la sociedad. Y totalmente eso es, eso es discriminatorio, porque yo digo, yo tengo más actitudes, soy más activo, dinámico, práctico, aparte tengo eh, enfoques intelectuales por ciertos rubros o por ciertas culturas o, o otras habilidades, que dentro de un programa no va a definir qué persona soy y al momento de definir un programa seguro que uno es en realidad, eso es una carta de presentación, imagínate, yo voy a pedir trabajo, y en ese trabajo me sacan, no, por el simple hecho de que vives, bueno, yo vivo allí en Abasolo, por, por en el centro, dice tú porque vives allí en el centro, eh, hay mucha, mucha turbulencia, y aparte son personas que, que han alterado el orden público, y por hecho te catalogamos, te ponemos una marca, Así es. Y ya, ya tengo mi marco y digo, yo cumplo con ser un buen ciudadano, tengo la mayoría de edad, me dedico a formas, a, a una ética y una moral pública honesta, decente, tal cual lo cita el artículo 34 constitucional. Digo, ¿y ahora qué hago? Si ya el algoritmo dijo que soy malo y, y luego la empresa donde pretendía el trabajo pues, vio ese patrón de, del algoritmo y ya hay una desigualdad y una discriminación algorítmica que se vive. Exactamente, ahí están dejando fuera lo que se conoce como la vida offline, ¿no? Que se basan, ahora es que en tu vida, online que es todo aquel rastro todo aquello que se puede dar un seguimiento a través de las tecnologías y a través de eso generan un perfil tuyo y se hacen una ideología de cómo puedes llegar a ser o que si vas a ser responsable, que si vas a, o oh, eres propenso a cometer algún delito, ¿no? E incluso en algún momento comentábamos también, ¿no? Esto de que a través de toda esta información que se puede estar recolectando, pues hay muchos interesados en, en obtenerla. A lo mejor, algunos, empresas de contratación de personal no podría ser, y como tú bien decías, si sí, a lo mejor revisan tu red social, uh -huh. dentro de esta red social encuentran que uno de, tu, de tus contactos a lo mejor en algún momento cometió algún delito, Seguramente ese algoritmo te va a bajar la calificación, pensemos en esa puntuación que te pueden estar dando, te va a bajar la, la puntuación como candidato para un trabajo, porque a lo mejor creen o lo intuyen de que si tienes un contacto que cometió algún delito, a lo mejor tú eres propenso a cometer algún delito o que incluso lo hayas cometido y no se te haya identificado. Así es como creo se está haciendo una catalogación que precisamente pues en base a un algoritmo que está dejando fuera todas las acciones que puedes estar haciendo tú en la sociedad como persona que no llevan un registro digital. Se están basando en esta información nada más procesada, pero pues están violentando tu derecho porque al final de cuentas no te permiten el, ese acceso al trabajo, te ¿no? eh, están violentando tus derechos. Y creo que es algo que las empresas seguramente lo han visualizado, han tratado de darle vuelta a la ley para poderlo seguir haciendo, pero creo que falta todavía también un poquito este, trabajar en la, en la legislación para poder empezar a tipificar todas estas acciones, ¿no? Que sí hay alguna repercusión para las empresas que hacen estos algoritmos y ahora sí que tratar de disminuir esa, esa discriminación que existe en base a las tecnologías, ¿no? Sin duda alguna es sumamente importante y detonante los pronunciamientos que nos acaba de compartir, Flavio. Es de gran... de gran... Este, interpretación y sobre todo eh, de mucho interés que los ciudadanos, las personas que nos escuchan, que nos ven, eh, toquemos estos temas. ¿Por qué digo? Porque acabas de pronunciar de una desigualdad dentro de los patrones de algoritmos, también acaba de tocar, eh, muy importante, de que las empresas privadas pretenden los algoritmos para a ejercerlos a modo, y poder crear ofertas y demandas dentro del mercado y del capitalismo y del enfoque local que es para beneficio propio sí. en este caso también tocaste los temas de que los algoritmos te conllevan a delitos ¿y por qué digo esto? hoy en día la discriminación algorítmica no está tipificada sin duda alguna es un tema invisible, pero que es visible para los expertos y sobre todo creando una subjetividad y una racionalidad acorde al acceso a la información. En este caso, un algoritmo puede conllevar a delitos. Imagínense, el crimen organizado, que tiene eh, patrones antiéticos contrarios a un Estado, y obviamente eh, alteran el orden social. Se van con una empresa privada que les compra los algoritmos, ven las redes sociales, ven quiénes son las posibles víctimas para el delito de trata de personas que están vulnerables, que saben que si les hablan bonito van a caer, o que si les ofrecen cierto trabajo también van a caer. Ven también los candidatos para posible venta de drogas. Es decir, bueno, tú que, que no has tenido suerte, oportunidades por no querer estudiar, eh, <ríe> eh, <ríe> bueno, en este caso eh, los ponen, los, hacen ofertas y demandas en la venta de drogas y muchos jóvenes que están desorientados, que no se sienten con el, el abrazo familiar por, por conductas o por algún fragmento familiar que es real o se vive aquí, eh, eh, toman decisiones arrebatadas y en este caso se inclinan al crimen organizado, es como forma que reclutan desgraciadamente y es importante hablarlo, por eso es muy importante eh, tocar las legislaciones al acceso a la información, ver una justicia algorítmica, ver la discriminación algorítmica, ver cómo estos, pa estos patrones de, que están programados se vuelven retóricos y como un rompecabezas o como el Tetris se empiezan a embonar, a donde mejor eh, cabalmente el diseñador lo programe, que a veces lo hace a beneficio, lo hace a modo y eso antiguamente se veía, y hoy está siendo visible, y a través de estas eh, temáticas que estamos poniendo en la mesa es importante para ponernos en alerta, para combatirlo para erradicarlo y sobre todo para saber cuando estamos frente a una discriminación, la discriminación algorítmica se puede solucionar en este sentido de ir a ciertas instituciones o hablar con expertos, que claro obviamente es progresivo, es tardado en la realidad, pero para hacer justicia, para hacer valer una democracia, una soberanía y sobre todo en este caso, en esta bella ciudad de Morelia, eh, pues cabalmente tuvimos arreglos aquí en bono a José María Morelos para hacer cumplir los sentimientos de la nación que nos dio, que es combatir y erradicar la discriminación de todo tipo. Y aquí entra la algorítmica. Así es. De hecho, ahorita mencionabas algo también importante del de acceso a la información. ¿no? Yo creo que ahí también el punto importante sería que a lo mejor como personas o como parte de la sociedad, pues sí, eh, busquemos las formas de estar informados, ¿no? Porque pensemos, ya hay cierta legislación que nos reconoce los derechos, pero si no los conocemos, nunca vamos a ejercerlos. Y pensemos en una empresa que a lo mejor está violentando tus derechos. Si tú no conoces cuáles son tus derechos, entonces difícilmente vas a poder reclamarle a esa empresa que te está violentando tus derechos, ¿no? Entonces tendríamos que empezar primero a, a conocer cuáles son nuestros derechos, a conocer qué es lo que está haciendo la empresa o las empresas y ver de qué manera a lo mejor nuestros derechos están siendo violentados para en este caso poder ahora sí que exigirle al Estado a lo mejor que nos garantice el, el, el respeto de nuestros derechos, ¿no? Y en este caso a lo mejor podría pensar yo este, en iniciar los procedimientos desde lo que es el derecho a la protección de datos personales por las empresas Uh -huh. Pensemos si a lo mejor tú, como eh, cliente de una empresa, le otorgas cierta información, ellos están obligados a informarte para qué van a utilizar esa información. Efectivamente, en suerte que está tocando la protección de datos personales hago un, una corchea rápidamente. Antiguamente se veían los bancos, los usuarios que somos nosotros los ciudadanos, eh, que hacían un algoritmo de quién tenía más entrada de dinero. Y en base a eso los bancos tu información se la daban a las otras personas, ah, en sí, este sí. caso empresas privadas, para ofertarte seguros, casas, carros, créditos, y tú dices, oye, ¿qué onda? Se supone que hay una protección de datos personales, lo que acaba de citar, ¿y cómo se ve? Imagínense, si esas, esta información cae en manos del crimen organizado, ¿qué va a pasar? Exactamente, digo, si te están diciendo quién tiene más dinero, porque a lo mejor es muy atractivo para las empresas que vendan seguros o para cualquier otra que este, ofrezca productos y servicios, pues también será muy atractivo para el que organizado. organizados, ¿no? Entonces, en cuanto empieza a circular esa información personal ya sin un control, sin el conocimiento del titular de esos datos, pues yo creo que se... Se desvirtúa este derecho y puede ser ahora sí que posible que personas indeseables puedan obtener esa información y de ahí derive que puedan secuestrarte o que puedan, este, digo, incluso algunos otros delitos que a lo mejor no precisamente porque tengas mucho dinero, simplemente porque detectan que a lo mejor eres una persona que puede estar expuesta eh, a lo mejor para, este, pensemos, te roban para explotación sexual, o te roban para incluso vender los órganos, ¿no? Entonces, puede ser que digan ah, ok, este no tiene dinero para pagarme un rescate, pero sus órganos me son útiles, ¿no? Esos son casos a lo mejor que los vemos muy extremos, pero que están en o, la realidad. Son reales, de hecho, ahorita lo que acabas de pronunciar, Flavio, es oferta y la demanda dentro del cuerpo. El cuerpo, para las personas del, este, del delincuentes, que es el crimen organizado, somos una mercancía. Y esta mercancía que es el cuerpo, desgraciadamente, se ha visto durante toda la historia de la humanidad. Es una realidad, vemos de esclavitud, no quiero profundizar más, con esto queda muy claro. En este sentido de que los algoritmos, sin duda alguna, son una clave y un, y un pilar para la sociedad. Es sumamente importante cuidarlos, tener una ética dentro del acceso a la información prudente, cauta, incluyente, que respete que no discrimine, que sea igualitaria, que sea con perspectiva de género, es decir, lo acabamos de hablar hace un rato, hay personas que no se distinguen de hombre o mujer y es respetable, simplemente los marcos normativos respetan cabalmente a las personas y no quiero profundizar más, el artículo primero constitucional, párrafo primero, eh, párrafo tercero y quinto habla de no discriminar a personas con otra orientación sexual o preferencia, la, con la, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, habla en su primer artículo también, no discriminar la Convención Americana de los Derechos y Deberes del Ciudadano, también cita, también tenemos la Declaración de los Principios de la Tolerancia, que es un instrumento internacional, también dice no discriminar a las personas que tengan otra orientación sexual, bueno, tenemos demasiados marcos eh, normativos, atractivos, novedosos, internacionales, que sirven para las políticas públicas, pero desgraciadamente los ciudadanos no cumplimos con una ética, una ética en el acceso a la información, y eso se refleja, se refleja en los programas, se refleja en la conducta, se refleja en los procesos cuando vamos a pedir información, que incluso nos andan, nos andan este, cambiando de nombre, o nos andan poniendo otros, otras eh, facciones que no tenemos, y eso se refleja en nuestro bien común. Aquí pongo un ejemplo. Yo quiero ir a sacar mi crédito, pero dice: No, no puedes sacar tu crédito porque en tu, en, tu, en tu trabajo te pusieron tal nombre que tengo una letra de más. No concuerda, no es a tu, a tu INE, a tu acta de nacimiento. Y obviamente que para mí eres otra persona. Y dice: Bueno, sí, efectivamente, dentro de lo lógico racional se puede tomar como otra persona, pero. Si te traigo toda la información, todos los hechos y pruebas, puedes ver que efectivamente soy yo, el cual estoy luchando por mi derecho fundamental y natural y del ciudadano poder tener este bien que pretendo. Y de ahí todo eso estriba los algoritmos. Por eso es muy importante cuidar eh, una justicia algorítmica y sobre todo combatir y erradicar esta discriminación algorítmica que sin duda alguna es muy nueva para, en estas tecnologías, pero se tiene que hacer visible, y tú sabes, si la hacemos visible, la vamos a combatir, la vamos a erradicar, y vamos a poder llevar a, a los ciudadanos la información, la formación adecuada, para que cuando se vean en un escenario, sepan cómo actuar, a dónde ir, y cómo acudir, y sobre todo, que se sientan ellos seguros de que están protegidos por la ley de justicia algorítmica, por la ley de los marcos eh, normativos de Estado y sobre todo por la ciudadanía y por expertos en las tecnologías como tú. Exacto. De hecho, que ahorita mencionabas exactamente lo del de género y retomando un poquito lo que era, lo que te comentaba también de la protección de datos, incluso cuántas, eh, cuántos servicios que utilizamos en línea nos piden que pongamos el, el sexo no el género. Uh -huh. Y que realmente esa información, digo, si tú compras un producto, no debería interesarle a la empresa de qué este, género eres. Debería de interesarle a lo mejor obtener tu nombre tal vez para identificarte, tu domicilio, uh -huh. un correo electrónico y quizá un teléfono para poderte localizar en un dado caso que haya algún este incidente, que no puedan este, localizar el domicilio y demás, ¿no? Pero yo creo que de ahí en fuera todo lo demás ya no es necesario para poder entregar ese servicio. Y se supone que la ley de protección de datos personales te dice que debes de recolectar la información mínima necesaria para cumplir con ese servicio. Uh -huh. Entonces aquí estaríamos hablando de que las empresas están yendo más allá y están tratando de obtener también beneficio de la información. Que al momento de que tú estás este, haciendo uso de estas tecnologías para poder hacer una compra, recolectan más información porque para ellos les es de utilidad a lo mejor saber de qué género eres porque después te pueden entregar publicidad focalizada sabiendo que a lo mejor si tú eres hombre o eres mujer, pues te puedo dar artículos que puedan ser de tu interés. Entonces yo creo que aquí sí debería de haber eh, un poco más, o debería de ser un poquito más estricta la regulación, porque digo, sí existe ya la ley pero al momento de que se quiere ejercer o cuando se lleva a la práctica, vemos que hay una desigualdad entre las empresas que están utilizando las tecnologías y las instituciones que son las garantes de proteger estos derechos, porque a lo mejor Eso. desconocen en cierta medida cómo es que está operando esta tecnología para poder ahora sí decir, ok, cuando tu empresa estás utilizando este algoritmo, Estás violentando los derechos por este motivo, ¿no? Que estás recolectando más información de la que necesitas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también un punto importante sería la especialización de estos órganos garantes de, de los derechos humanos en cuanto a las tecnologías se refiere, ¿no? Si vamos a protegerte un derecho humano que está relacionado con el uso de las tecnologías, como lo es este derecho a la protección de datos, que incluso. Mm -hmm se supone que surge en los 70s en Alemania y Suecia, con la intención de poder garantizar la privacidad de las personas ante el uso de las tecnologías, y tantos años, más de 30 años, 40 después, todavía estamos batallando para poder entender cómo funciona la tecnología y poder adecuar la legislación o poder tener un cuerpo especializado de protección a los derechos humanos. ¿no? Bueno, en ese caso, desgraciadamente, no quiero ser peyorativo en mis pronunciamientos, pero la ley es a modo, no es, no es a una justicia real en este sentido de que la justicia es formal, pero tenemos una justicia real, ¿y cuál es la real? Que la toman a modo, la interpretan a, acorde a sus beneficios y obviamente a sus intereses, es por ello que surgen los derechos humanos, surge este nuevo paradigma, surgen las luchas sociales, surgen estos debates y estas mesas temáticas, para obviamente buscar el bien común y subsanar estas fisuras que tenemos dentro de las legislaciones, marcos normativos, no quiero ser tan retórico en esto, para así no ver estos planteamientos que hoy vemos. Y como tal, citas, se supone que tenemos una ley de, de acceso a la información, de protección de datos, que son una serie de instrumentos bien interpretadas, obviamente intelectualmente, para poder brindar un servicio de calidad, sobre todo un servicio profesional y cuidar el bien común de cada ciudadano o de cada persona. De tal suerte que en este momento hoy vemos a través de estos algoritmos que son eh, acción más patrones retóricos que hacen una sumatoria y obviamente que van embonando a donde mejor le convenga a los programadores y en este sentido eh, proyectan al momento de proyectar impactan y cuando impactan, ¿qué sucede? Algunos sí lo hacen de una forma honesta y hacen la vialidad cristalina por donde debe de caminar el, el acceso a la información, pero ese es el positivo. Pero cuando vemos el polo negativo, ¿qué pasa? Vemos que se incrementan delitos, vemos que las cuentas de banco, hay una... una una de, diferencia de que incluso, bueno, yo tenía tanto dinero y ahora tengo menos. ¿Qué me pasó? Exacto. Y son, son a veces eh, estrategias algorítmicas para aprovecharse de las personas. Así es. De hecho, pues yo creo que sí, como bien decías, no, no siendo pejativos también eh, yo creo que hay una parte en la que influye mucho el sector eh, productivo, las empresas que son los que tienen el capital o que mueven la economía, ¿no? Porque a lo mejor puede ser que las leyes estaban bien planteadas, pero alguna empresa de estas poderosas interviene para que haya ciertos, hay ciertas lagunas que puedan ser utilizadas también en beneficio. Y eso pues no lo podemos descartar también porque, digo, yo creo en que sí hay eh, una base intelectual buena para poder desarrollar buenos instrumentos pero precisamente hay otros intereses que intervienen que impiden que las leyes puedan ser ahora sí realmente garantistas de los derechos y terminan siendo ahora sí que oportunidades para las empresas que más poder tienen no No sé de esta parte que, sí. qué opinas, ah, ¿no? bueno en este, en este sentido es una pregunta sumamente importante detonante que, es, que ha sido una caja de resonancias para aquí, para Michoacán, y no solo a nivel estatal, sino que también a nivel nacional. Esta pregunta, Flavio, eh, esto se crea en el capitalismo. Ya Carlos Marx nos ha platicado de cómo, cómo es un flujo eh, de comercio, cómo se plantea, en este caso, las tres ecologías, donde eh, hay oferta y demanda, y para proyectar el bien común, pero en este caso, sin duda alguna, es importante. Ahora lo, lo voy a responder en dos momentos. El primero, las empresas privadas lo que hacen, buscan beneficiarse, enriquecerse y sobre todo, más allá de brindar su servicio, crecer. Crecer de su concepto local, pasar a un concepto global, es decir, el local es pequeño. Cabrarás a una economía, cabrarás a un cierto espacio territorial pero ellos a veces de pretender metas muy ambiciosas se quieren evolucionar en este caso es válido obviamente pero toman decisiones arrebatadas que van contra el beneficio de los ciudadanos cuando toman estas decisiones arrebatadas deshonestas sin una ética ni virtudes sociales eh, me invocan otras patrones antiéticos y al momento de estribarse a ese lado empiezan a, a sacar este concepto global y en ello empiezan a pretender crear, eh, comprar información, eh, ver a ciertas eh, personas expertas en el acceso a la información, obviamente que la hacen a modo tapando para no infligir la, rey, la ley, porque se puede, lo hacen a modo para buscar su bien común. ¿Y cómo pasa? Pues bueno, hemos visto muchas personas cuando andan reco recolectando información, que empiezan a, a para hacer sus algoritmos, después los plantean en, en, la, en las tecnologías, y en base a ello dicen, bueno, vemos tantos puntos, pongo un ejemplo en el mapa de Michoacán, vemos tantos puntos aquí en Michoacán, ¿dónde vamos a detonar primero? Para crear y expandir nuestro negocio, imperio de empresa privada. Y en eso, más allá de, de buscar el bien común, quiere buscar, eh, ahora sí, vaciar los bolsillos de cada ciudadano. Así es. De hecho, bien mencionadas, ahorita están buscando el expandirse a un mercado global y creo que las tecnologías son un medio muy propicio para ello, ¿no? Porque ya ni siquiera tienes que tener un espacio físico en otro país para poder comerciar en ese país. Y pensando en esto, eh, lo que me ha hecho mucho ruido también es por qué eh, tantas leyes... ...que se han hecho, por ejemplo, para protección de datos, de la información, estrategias de ciberseguridad, se van a un entorno local, pensemos, hay una ley de protección de datos personales de México, se está trabajando en una ley de ciberseguridad, pero cada uno de los países tiene su propia ley, que lo vea a lo mejor, en torno sí a su realidad local... Pero estamos hablando de una tecnología que se, digamos, comunica por protocolos únicos que son de manera global y lo mismo que va a hacer la tecnología para mandar información de aquí a la otra oficina que es donde tienes el servidor, de aquí a otra ciudad, lo puede hacer para comunicar información de aquí a otro país. Entonces ahí yo diría, ¿por qué no ver la forma, si ya existe la ONU, ya existe este, la OEA, existen varias organizaciones mundiales, ver la manera de tener ahora sí una regulación global para poder regular una tecnología global, un hecho, un suceso que ah, impacta en todo el mundo de la misma manera y no estar buscando cada uno estar, eh, incluso hasta pirateando que esto me gustó de esta ley, esto me gustó de esta otra, sino más bien trabajar ahora sí que en conjunto entre los países y poder desarrollar una sola legislación o una regulación que pueda ser aplicable a todos los países para arreglar ese mismo suceso. En ese sentido, vamos para allá. Somos progresistas, estos de, sobre todo estamos en la evolución de los derechos humanos, hay países del primer mundo, como Europa y entre diversos más, que ya tienen este concepto de algorítmico muy bien distribuido para atender el bien común, en este caso, eh, pongo rápido, cuando una persona eh, está atenta tu, contra su vida, que eh, se presentó una enfermedad de forma inmediata que deben de atender eh, los médicos, eh, luego luego se van a, a su historial clínico. Y en base a su historial clínico les dan algoritmos de qué posibles medicamentos les puedan eh, perjudicar o beneficiar. En este sentido, resuelven muy rápido las demandas de salud en los países del primer mundo. Ahora en el otro, en otro sentido ya vamos para allá encaminados. Sobre todo México siempre firma todos los tratados internacionales y los ratifica el Senado de la República. México siempre está participando en protocolos, en sumatorias de la ONU para poder buscar el bien común. E incluso, eh, bueno, tenemos diversos convenios y protocolos que México ya tiene. Y en este caso, eh, yo sé que en un futuro vamos a ver este proceso, que sin duda alguna a todos nos va a encantar, es un proceso que sin duda alguna se debe de atender, se debe de atender inmediato, porque crea ausencias, y estas ausencias que hoy tenemos son emergencias, son emergencias dentro de las tecnologías, dentro del acceso a la información, dentro de estos algoritmos que sin duda alguna, si los vemos desde un punto muy subjetivamente, obviamente que detonan, obviamente que son parte de nuestra vida, y sobra, obviamente, obviamente son visibles, y esto obvio, obviamente nos abraza a todos, y tenemos que buscar soluciones inmediatas, prontas, para, y bien pensadas, para no ver escenarios discriminativos, no ver escenarios delictivos, no ver, eh, no ver escenarios que dicen, bueno, ahora sí, hasta... Las tecnologías solamente son a modo, solamente son para las personas que tienen que tienen cierta posición social, porque antiguamente algunos programas es lo que nos hacía ver y sentir. Solamente ciertas personas que cumplen cabal, cabalmente con tener una posesión tener un buen trabajo, pueden llenar este campo y yo no. Así es. De hecho, este, también hay algo que he visto que sí se ha estado trabajando, es precisamente la, la ética, comentabas con respecto a ser éticos. Sí he visto ya que hay varias iniciativas en cuanto a la ética de la inteligencia artificial. Yo diría más que enfocarlo a una ética de la inteligencia artificial. Yo pensaría en una ética del uso de la tecnología, porque estamos hablando que la inteligencia artificial por sí misma no podríamos eh, ahora sí que atribuirle una ética, porque esto deriva de la empresa que la desarrolle y lo que veíamos que puede llevar ciertos sesgos de los desarrolladores o que fueron eh, ahora sí que incrustados de manera eh, intencional. Pero ahí estaríamos, o yo estaría pensando más en un código de ética que pudiera ser aplicable de manera global, en cuanto al uso de las tecnologías, y de ahí poder decir, a ver, ¿qué es lo que se considera ético, no? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer con la tecnología, pero que no infrinja un código de ética? Que a lo mejor eh, tendríamos ahí una disyuntiva entre lo que consideramos ético en México y lo que, que este, se considera ético en China, ¿no? Porque a sí, ahí es una ideología totalmente sí, sí, diferente. Así es pero a lo mejor mínimo patrones que puedan ser este, enfocados a un o sea, aspecto. Bueno, Así en es. este caso el patrón más eh, detonante es la dignidad humana, y sin duda alguna vamos para allá. Como bien lo citaba, eh, la ONU realiza muchos protocolos, y sobre todo antes de, de realizar un protocolo, eh, tiene herramientas intelectuales, y sobre todo ve cómo ha detonado ciertos delitos o ciertas ausencias sociales en cada país, en atención a ello, convoca a los países y subsana, obviamente, estas fisuras que se ven. En este sentido, eh, el acceso a la información y estas tecnologías es importante, es importante atenderlos de inmediato, porque la inteligencia artificial va evolucionando. Vemos cada día avances tecnológicos, sobre todo, vemos que ya niños a muy temprana edad saben manejar las, las tecnologías y se ocupa una ética para ellos, una ética para que ellos puedan tomar decisiones, obviamente racionales, acorde a sus emociones, porque bueno, estamos de acuerdo que un niño tiene esta visión, esta, esta visión de inocencia, y es por ello que dentro del, de las tres etapas de los niños, el adulto es el que toma las decisiones, porque tiene esta visión adultocéntrica, es decir, en el espacio de los niños, eh, son niños, los niños toman decisiones arrebatadas o no acorde a un instrumento racional para poder este, distribuirse los espacios, es por eso que los adultos siempre estamos a cargo de ellos, también existen eh, muchos estados internacionales que lo citan, la misma ley eh, el, el borrador de Ginebra que es para niños y también la, la declaración del niño, esto lo cita y es por eso que es importante esta ética para ellos, para no que para, para su bien funcionamiento y para que el día de mañana no se encuentren en espacios delictivos o que sean víctimas para el crimen organizado. Así es, incluso yo creo que este, el, el, la vista ética desde ahora es que una postura de la protección de los mismos derechos de los niños y del respeto, y precisamente atendiendo a esta capacidad que ellos tienen, ¿no? porque imagínate a un niño que a lo mejor a muy temprana edad se le está permitiendo el acceso a juegos violentos. Imagínate cómo va a desarrollar su mentalidad, ¿no? Porque muchas veces yo creo que a una temprana edad todavía de niño cuesta a lo mejor un poco de trabajo diferenciar entre lo que estás viendo en una pantalla a lo que es la realidad. Y a lo mejor se entiende que lo que se ve en la pantalla es algo que se puede realizar también en la, en la vida cotidiana. Entonces, imagínate a alguien que, un niño que desde pequeño está jugando muchos juegos violentos, ¿qué mentalidad podría desarrollar o cómo estos juegos podrían afectarle, no? Bueno, aquí, sin duda alguna, Bauman cita valores líquidos, crean valores líquidos, ven ellos que estar dentro de, de su contexto es estar viendo estos juegos violentos, sin duda alguna son muy bélicos estos juegos, la es. verdad. Y sobre todo hay algoritmos en los juegos. A través de estas tecnologías, otra vez, de nuevo, en Bonamos, te puedes conectar con muchas personas. Te pones tu diadema, te conectas con personas de todo el mundo. Exacto. Empiezas a interactuar, a chatear. Sobre todo también, eh, el mismo, tu mismo perfil ve qué juegos estás jugando. En base a ello te empieza a arrojar amigos, más juegos novedosos, eh, grupos para participar y sobre todo eh, tu información y tu perfil que tienes. Y eso se vuelve a exportar a otra plataforma, y esa plataforma ve qué perfil tienes, y esa, esa plataforma obviamente crees mercancía, al ver que eres mercancía, te empieza a arrojar ciertas ofertas, promociones, y se vuelve una cadena, y esta cadena, esta empresa, tu perfil lo ve a otra empresa, y así se va, haciendo una cadena, hasta llegar a un ejemplo, de que si sí te cree una alegría en atención a a las cosas comerciales, a las que se pueden adquirir fácilmente, o que caiga tu información al crimen organizado, a través de un algoritmo de que lo dio un juego bélico. Así es. De hecho, mencionabas algo muy importante, de que ya ahorita te pones este, tu diadema, estás jugando y estás chateando pero, ¿no? con muchas otras personas de cualquier parte del mundo. Y yo creo que ahí también hay un, un punto de, de riesgo para los niños, porque... Pensemos, hay muchas personas, ya decíamos, que pertenecen a bandas delictivas, que a lo mejor entran a este tipo de juegos sabiendo que hay niños ahí que son más vulnerables a lo mejor que algún adulto. Y obviamente se hacen pasar por personas, este, sí, nombres, sí, sí, objetivos, sí. les hablan. Entonces ahí yo veo también eh, que desde el punto de vista de, de protección hacia los niños, también los papás debemos estar un poco atentos, estar actualizados porque a lo mejor muchas veces vemos que está jugando en la computadora o en el celular y creemos que está jugando de manera local cuando en realidad está jugando en grupos internacionales en entonces no sabemos cuántas personas de las que están ahí están buscando no jugar sino más bien buscar enganchar, enganchar o buscar ahora sí que posibles víctimas para poder cometer los delitos ya de manera física y esto es, es una realidad que se ve, es una realidad que se ve, simplemente acaba de pasar el Día Mundial de la Trata de Personas, existen protocolos que pronunció la ONU en el 2002 en, en Palermo, Italia, existen leyes, existen tratados internacionales para combatir y erradicar la trata porque todavía se sigue viendo y es muy visible, y sobre todo es un delito que les duele a toda la sociedad, y en atención a ello todos los países están participando y de tal sentido que vemos que sobre todo es una caja de resonancias y esto embona con los algoritmos y cómo crear algoritmos de justicia, sin duda alguna también es, una, es un gran reto que hoy se tiene, que se están cumpliendo cabalmente para poder subsanar estas fisuras y no ver estos espacios de posibles víctimas, estos espacios de posibles víctimas que pueden ser nuestras niñas y niños a través de estos juegos. Y también estos juegos también discriminan, ¿eh? hacen una discriminación algorítmica muy visible, muy notoria, y eso crea patrones de conducta en los niños. Ahora, estos patrones de conducta son retóricos en su vida cotidiana, y esto refleja sus valores, obviamente que nulifica las virtudes, y ¿qué pasa? Un modelo de ciudadano que quiere, eh, obviamente, experimentar cosas bélicas, quiere experimentar los procesos que vio en ese momento y, esta desor y se vuelve una desorientación para los padres y un gran reto para la sociedad, para la familia y sobre todo para las leyes. ¿Y crees tú que este modelo al que te refieres sea el que está generando precisamente esta sociedad de la información que decíamos a partir o a base de toda esta información que circula en la red, en internet? ¿Crees que esto es lo que está generando este modelo de, de ciudadanos que a lo mejor ya han perdido los valores que en su momento teníamos como sociedad? Sí, no quiero, no me quiero escuchar prosaico, pero efectivamente influyen. Influyen, no digas un 100%, pero influyen. Y es por eso que nosotros, como adultos, eh, sobre todo como activistas y defensores de derechos humanos, entre eh, buscando el bien común, tenemos que fortalecer el acceso a la información, fortalecerlo, erradicar la discriminación algorítmica, fomentar la, eh, la, la justicia algorítmica y sobre todo tener buenas prácticas y buenas conductas dentro de los espacios de Internet, dentro de los programas que estamos ofertando mediante expertos, que obviamente eso me queda claro que ellos son los que se encargan, pero ser inclusivos con su lenguaje, con sus datos incluyentes, para el día de mañana que digan, bueno, obviamente que están cumpliendo cabalmente con un Estado democrático, soberano, igualitario, y cumplen estos rubros para el bien común y obviamente reducir posibles delitos, reducir posibles discriminaciones y reducir posibles conflictos a futuro que nos manchan y nos violentan nuestra dignidad. Así es. De hecho, bueno, yo creo que ahí también entraría mucho el, oh, digamos que tendría mucha injerencia la parte de la educación en, en todos estos valores, ¿no? Porque a lo mejor eh, pensemos que tú como desarrollador, la empresa te va a pedir algo, te pide que el, el sistema que vas a desarrollar haga ciertas cosas muy específicas y como desarrollador lo vas a hacer, ¿no? Sí. Quizá no tuviste en tu formación académica una materia de valores este, o algo similar. ética. Así es, ética digital, etcétera. ¿no? Ética digital, que es increíble. Así es, entonces pensemos, pues tú a, a lo mejor sales de, de tu carrera y lo que buscas es un trabajo, ¿no? Y lo que vas a hacer es lo que te pide la empresa. Efectivamente. Porque si no lo haces, pues también te van a despedir. Entonces, ahí yo estaría pensando más en tratar de que estas empresas cumplan con el código, ya decíamos, un código de buenas prácticas en el uso de las tecnologías, un código de ética, para que no obligue también a sus trabajadores a desarrollar eh, algoritmos que puedan violentar los derechos humanos, porque, como decíamos, o sea, si no haces lo que la empresa te pide, te va a despedir, va a gustar quien sí lo haga, entonces a lo mejor si tú no traes esa formación eh, con valores éticos desde la carrera llegas acá, lo que te pide la empresa está bien hecho y a lo mejor estás violentando derechos y ni cuenta te estás dando tú como desarrollador y la empresa está aprovechando eso para poder cumplir sus objetivos no bueno efectivamente esto es acorde va, va anclado a los marcos legales y a las legislaciones ponerles alternativas sobre todo poner esos candados y decir, y empresa, si tú te inclinas por estos programas, vas a estar inquebrantando alguna ley, alguna norma o algún reglamento dentro del municipio, estado y nación. Para ello, que esto te puede proyectar posibles delitos o posibles eh, situaciones en grupos vulnerables para que tú discrimines, así que no lo hagas. En este, eh, en este caso, tenemos que fortalecer, ahora sí, las políticas públicas. Y las legislaciones acorde al derecho al acceso humano, que es la información. Así es, de hecho se me ocurriría el poder hacer que este código este, que planteo uh -huh. pudiera ser a lo mejor como de adhesión voluntaria y poder decir, ok, si te vas a adherir al código, como lo hacen este, los estados con estos tratados internacionales, ok, te adhieres al código de ética digital, vas a firmar, y tienes que cumplir con todo esto. Si después de hacerte la auditoría veo que estás cumpliendo lo mejor en tu sitio web, pegamos un sello de confianza que le dé más certeza a la sociedad oh, eso de, de que esta empresa es respetuosa de los derechos humanos y que no está haciendo mal uso de la información. Se me ocurre que eso podría ser algo muy benéfico para la sociedad y podría, podría a ti como usuario de esa empresa darte mayor seguridad de que esa empresa es, ahora sí que socialmente responsable, ¿no? Bueno, en este sentido, lo que acabas de pronunciar es muy, muy progresista, es una visión visionaria y sobre todo eh, cumple cabalmente con un buen ciudadano, un modelo práctico, profesional y de atomizar dentro de las políticas públicas al acceso a la información. se me hace muy idóneo y muy correcto, y créeme, Flavio, que vamos para allá. Vamos en este sentido, vamos para allá. Tú mejor que yo sabes que a través de estas tecnologías es un gran reto intelectual para quien está detrás de la cámara, detrás de la computadora, diseñando programas, diseñando software, creando patrones de conducta, creando estas ecuaciones matemáticas, porque a fin de cuentas son ecuaciones dentro de las, de las computadoras para así crear los algoritmos. Y de una forma eficaz y práctica, luego luego arroje lo que uno pretenda. En este sentido es muy complejo. Las personas se están capacitando, sobre todo tú estás llevando cabalmente siempre tu día a día explotando al máximo tu intelecto en estas, en estas herramientas tecnológicas. Y es sumamente vamos para allá. Vamos para allá y créeme que va a llegar el momento que eso que estamos hablando hoy, vamos a retomar de nuevo esa entrevista y decir. Esa este, este entrevista de, se hizo en este momento y vamos a poder trazar una línea histórica, temporal, de cómo evolucionó. Es correcto. Bueno, mi estimado Pedro, el tiempo se nos pasa volando, <risa> como siempre. Exactamente. Igual, como tú bien dices, podemos tener algunas otras emisiones en las que sigamos hablando de este tema. Ahorita, para no hacerlo más largo, me gustaría ya irlo cerrando pues, en este momento pero me gustaría que les dieras un mensaje a, a las personas, ¿qué sí. que les recomiendas tú que, que hagan para ir trabajando desde su postura para poder tratar de acotar estas brechas de respeto, de discriminación y sobre todo que vayan conociendo más eh, a qué están expuestos cuando están haciendo uso de estas tecnologías, ¿qué les recomendarías tú? Bueno, a todos los compañeros, amigos y ciudadanos que nos ven, es sumamente importante tener un sentipensamiento. ¿Qué es un sentipensamiento? Lo dice Eduardo Galeano, lo, lo resalto, me encanta. Es conectar el cerebro con el corazón. Cuando lo conectas, haces una mejor interpretación, tomas mejores decisiones y sobre todo, eh, llevando cabalmente una función de un ciudadano con virtudes, lo dijo Platón, un ciudadano con ética, un ciudadano con una moral pública que va a abrazar a todas y todos a este estado que se llama Morelia, Michoacán. En este caso, tenemos que llevar buenas prácticas y sobre todo un gran compromiso en el uso de, de estas herramientas tecnológicas y si tenemos la oportunidad de ser los expertos que diseñamos estos programas, tener una, un enfoque incluyente para poder subsanar estas fisuras que hoy seguimos viendo, que son emergencias son emergencias aquí, y no solamente aquí, sino simplemente a nivel mundial. Y esto va a llevar a una progresividad, una cosmovisión y sobre todo una mejor interpretación y ahora sí, un discurso al acceso de la información pulcro y que respete la dignidad y los derechos. Así es, muy bien dicho. Sí. Yo resumiría ahí en, seamos el, el modelo que queremos para nuestros hijos o para nuestras futuras generaciones, ¿no? De hecho, así es, bueno. Bien, este pues con esto estamos dando por terminada la emisión del día de hoy. Mi estimado Pedro, también eh, sé que eres activista de los derechos humanos, este, el derecho al medio ambiente, este no sé, en este tema de, de los derechos wow. que tú... El derecho al hablar. acceso al medio ambiente, vamos a tener que tener otra entrevista de ley, porque este tema está para durar días hablando. Aquí Así lo digo pronunciativo. Tenemos a las tres ecologías, lo había mencionado anteriormente, pero ahorita las voy a atomizar. Hay un teórico que se llama Félix Guattari. ¿Quién es Félix Guattari? Diseñó las tres ecologías. Y de eso, de las tres ecologías, nos marca cómo manchamos nuestro medio ambiente. En la primera ecología tenemos eh, las plantas y los animales. Estamos de acuerdo que si tenemos a, a un gatito y le jalamos, eh, lo, lo tocamos o le jalamos eh, en un pie, lo va a sentir también las plantas sienten. Aquí pongo este ejemplo, es para sentir. Tenemos la ecología social, esta ecología social, ¿cuál es? Somos nosotros. ¿Y qué hacemos? Manchamos y devastamos bosques. La y realidad, es... no cuidamos la basura. Simplemente vamos allá al lago de Cuicheo. No quiero ser tan detonante. Ahí está el lago de Cuicheo, Ya no tiene agua. Y en temporada de lluvias se llena demasiado se ve de ese nivel de agua y tú dices, wow, no inventes esto, ya no es lago. Bueno, y la tercera ecología es la mental, esta ecología es la más importante, porque a través de ese instrumento, dice Teodoro Adorno de la Escuela de Frankfurt, que es una escuela de los mejores pensadores y los increíbles que dieron grandes aportes a la sociedad y a nivel mundial, por eso lo pronuncio, que este instrumento sirve para ejercer violencia o bien común. En este caso, si sumamos las tres ecologías, con el instrumento, con la sociedad y con el cuidado del medio ambiente vamos a hacer un discurso un discurso pul pulcro. Pero si usamos ese instrumento para manchar la sociedad y la sociedad mancha a nuestros animales, mancha a nuestros bosques, mancha a la naturaleza, ¿qué va a pasar? No vamos a cuidar a nuestra tierra en este caso. Así es, pues muy bien dicho. Este, por ahí los invito también a que sigan a nuestro invitado Pedro Chávez en sus redes sociales donde hace... Ahora sí que este, divulgación de estos derechos ¿no? que me sí. parece muy importante porque se están acabando los recursos naturales, ¿no? Entonces, estamos hablando de que tenemos un derecho al medio ambiente, pero si nosotros mismos no lo estamos cuidando, pues entonces se va a ir deteriorando y al rato no vamos a tener un este, aire puro, eh, vamos a estar respirando, ahora es que pura contaminación, se nos va a acabar el agua. Entonces, es muy importante, eh, por eso sí los invito a sí. que, que lo sigan en sus redes sociales y bueno, pues con esto ya estamos dando por finalizada la emisión del día de hoy. No sé este, con qué mensaje te quieres despedir. De, de... Yo con este mensaje me, me despido de que tengan, sean felices, sean libres, respeten y sobre todo este mensaje reflexivo de, de Aristóteles en su libro de la ética, de que teniendo virtudes lo, refleja, lo, lo proyectamos en la sociedad y buscamos el bien común. Así que los invito a que tengan virtudes sociales. Excelente, muy bien, pues muchas gracias por haber estado aquí el día de hoy. Seguramente en algunas otras emisiones te vamos a estar invitando. Claro, tenemos que hablar del derecho al medio ambiente. Así tenemos es. Tenemos claro. que hablar definitivamente. Excelente, pues igual vamos a ver cuándo nos organizamos y hacemos una emisión para tratar el derecho al medio ambiente. Hecho. ¿Qué ¿Te parece? Entonces, a ver. bien. Nos despedimos. Bien, pues con esto nos despedimos. Que estén muy bien. Hasta la próxima.